Porque tu mamá desea mucho tenerte Eres un bebé muy deseado Eres un bebé que, que he esperado, que he soñado que, que me da miedo soñarlo Porque sí quiero que se cumpla Porque tengo muchas ganas de ser tu mamá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 Creo que me pensé mucho, mucho, mucho hacerles este video, pero ustedes han estado conmigo desde el principio y se merecen la verdad, se merecen que yo les explique eh, cómo va mi proceso y qué decisión hemos tomado. En el último video que ustedes vieron, yo estaba entre si íbamos a adoptar o si íbamos a hacer un vientre por subrogación y puchi y yo hemos decidido que vamos a tener a nuestro bebé por un vientre de subrogación. No sabemos si va a pasar, no sabemos si, si este sueño se nos va a cumplir, pero ya estamos aquí Yo soy tu futura mamá Yo soy tu futuro papá Nuestro proceso empezó en noviembre, noviembre del 2021 con nuestra primera pérdida de, de embarazo. Era una cosa que ya el doctor me había planteado anteriormente. Yo creo que él sabía, ¿no? Por todos mis exámenes y por todo lo, lo que él vio cuando yo entré al salón y que sacaron todos mis huevitos. Bueno, él como doctor tenía siempre la última palabra, ¿no? Aunque, aunque dicen que es el paciente, pero él sabe mucho más y él siempre como que, que me lo mantuvo ahí, en, como que siempre estuvo en la conversación. Aunque nosotros decidimos primero hacerlo El hecho es que en noviembre del 2021 Cuando no se da este embarazo Yo me acuerdo perfectamente Que yo estaba en una cena De creo que fue De una de mis marcas, no sé, no me acuerdo bien Era en Arbaso por ahí Y justo el día que a mí me dan la noticia De que ya no iba a o sea que ya el, el embarazo no era factible Se me sienta una persona al lado Y me empieza a hablar de su niña Y de cómo ella había logrado a su niña A través de un vientre de subrogación Y yo apretaba la mano de Juan Carlos Le decía no puedo creer que esta señora Se me está sentando al lado O sea fue literalmente un mensaje Fue el destino O oh, Dios me quiso dar esa palomita blanca En ese momento cuando yo me acuerdo que esa noche yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba muchísimo. Yo de hecho no quería ir al evento, pero me vestí y fui. Y le pregunté a ella cómo se llamaba la agencia que había utilizado, qué, qué había hecho. Ella me dio todos los contactos y esa misma noche, mis amores, yo le escribí a la agencia. Y esa misma noche recibí una respuesta. No fue hasta enero del 2022 que yo vuelvo a intentarlo. Okay, second time retrieval. Ready? No. ¿Tuviste dónde era? Uh -huh. Ready. Deep breath. Oh, ¿Dónde fue? Uh, ni sabes dónde fue. No, todo me duele. Y una vez más, eh, fallido. Ya en ese momento yo estaba con la agencia. Eh, la agencia te hace muchísimos exámenes, mis amores. Muchísimos, muchísimos exámenes. Y te tratan de traer a una persona a ti que sea, o sea, que, que tenga algo que ver, que tenga afinidad. Ya habíamos visto varios perfiles y lo que más me gustó de esta agencia es que uno como IP, que es como se le llama a las personas que van a hacer esto, Intended Parents, eh, padres In, como padres entendidos Yo no sé cómo se traduce esto Es la chica la que va a llevar el embarazo Es quien te escoge a ti Y eso me parece fantástico Porque como quiera que sea Esto es una chica que está haciendo esto Literalmente desde el corazón Porque sí tienen una compensación monetaria Pero yo no creo que ni todo el dinero del mundo Vale el hecho de que esta persona Quiera hacerle el sueño realidad A una pareja que, que no ha podido tener bebé En enero, finales de enero ya Yo más o menos tenía a una persona Que me había escogido Y vamos a tener nuestras entrevistas Pero en febrero yo Fue en febrero Camila y En febrero me vuelven a hacer un examen y me dicen, vamos a volverlo a intentar. Entonces yo lo intento una tercera vez en marzo. Para la boda de mi Alita, yo estaba embarazada y estaba súper bien. Todo iba tan bien, pero también estaba en un evento y cuando fui al baño, lo peor que te puedes imaginar cuando me vino, tuve que salir corriendo de ahí para el médico. O sea, fue muy traumático también. Ya esta era como una, dos, tres veces ya habíamos perdido. Entonces el doctor me vio una vez más y me dijo Mira, ¿dónde estás con tu agencia? Yo creo que es un buen momento para intentarlo A ver, quizás tu cuerpo no está respondiendo como queremos Pues yo tuve mi cita con esta chica maravillosa Desde el día uno, desde el día uno, mis amores Que yo prendí ese Zoom call con Pucci y yo la vi a ella Yo estaba pasando los momentos más negros, más grises que ustedes se pueden imaginar Cuando ya no tienes esperanza cuando ya tú dices, esto no me va a pasar, o sea, ya yo, yo esto, esto a mí no me va a pasar porque quizás yo tengo tanto en esta vida que Dios no quiere esto para mí. Y en ese momento que esta chica se conectó a la llamada, me acuerdo estaba sentada en su auto ella, yo estaba en mi oficina con Pushy y ella nos dijo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y esto se va a dar. Y era esta chica llena, llena de... Positivismo y nosotras estábamos, mi mamá, mi papá, Puchi y yo, todos estábamos como en el subsuelo, en lo más negro, en la etapa más negra que te puedes imaginar, estábamos nosotros Y ella nos llenó tanto de vida y estaba tan segura de ella, todo esto pasó en mayo En junio a ella le empiezan a hacer sus exámenes, todo este tiempo estábamos en contacto En julio eh, yo estaba en París Creo que era sí, en París, en la semana de la moda. Les voy a poner una fotito aquí de cuando a ella le hicieron un examen que le hacen para ver cuándo su útero iba a estar más susceptible a aceptar a nuestro embrioncito. Entonces, eh, nos tiramos una foto y yo y Puchi pusimos primer step para Baby P. Porque nuestra bebé siempre ha sido la BBP. Hola Baby P. Hola Baby P. Hola Baby P. Hola Baby P. Baby P P de puchi P y le a baby llama baby P y si, es en, y si es macho Peter Ah bueno le vas a poner le vas a poner P por los dos como P size tú sabes como un P P de P y uh, nada... P, in a... P de, de, de frijol sí un frijolito <ríe> Ah ya yeah. un P ok So it's baby P de pitufita P BBP, siempre ha sido entonces nos tomamos esta foto y, y yo me sentí tan feliz, yo dije, wow, puede que sí pase. Entonces cuando yo regreso de viaje a finales de julio, a mí me hacen otro procedimiento y me sacan más huevitos. Y estos huevitos eh, tenían una calificación, yo tenía una uno de 6BA. Y yo dije, bueno, es una buena calificación. Me dijo, doctor, vamos a tratar de transferirle este a tu sorrogada. Y bueno, en agosto yo no quise estar presente el día de que a ella le hicieron la transferencia de mi embrión porque no quería revivir todo lo que ya había revivido. O sea, ya llevábamos dos años en esto y era para mí iba a ser difícil. Entonces en familia dijimos, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos a nuestro lugar seguro que es Punta Cana, la República Dominicana. Y nos fuimos a mi casa de República Dominicana y ahí la pasamos. Mi querida Baby P, mañana es tu transferencia y estoy esperando que tú te quedes. Tengo puesto la misma pijamita que me puse con, con una foto que me tomé con tu, con tu hermanita. No no no Ella pasó. Pasó como unos 10 días y yo estaba tomando sol en Punta Cana, mis amores, y ella me, me llama. Ella nunca me había llamado, siempre era por mensajes de texto, me dice, yo estoy viendo una línea. <risa> Y yo, me acuerdo yo que estábamos Yo estaba brava con Puchi porque estaba en el gol Y yo le dije tan rápido, tan rápido Yo no me lo podía creer que ella estaba viendo esta línea Y me mandó la foto y me dijo Aquí hay una línea, aquí hay una línea, aquí hay una línea Y de verdad sí se veía un poquitico la línea Y yo todavía en mi corazón Ya había visto estas líneas anteriormente Y no me quería como que emocionar Así que esperé a que le hicieran el examen de sangre Y esperamos unos dos días más Ella se hizo el examen de sangre Y estábamos embarazadas Estábamos embarazados y yo no me lo podía creer. Yo decía, Dios mío. Entonces, en ese mismo momento, me, me empecé a, a bajar una aplicación de, para ver cada semana. Y también ahí fue otra cosa traumática porque yo me acuerdo con mi embarazo anterior de yo perderlo. Pushy y yo estábamos haciendo estos videitos donde yo decía, hoy oh, es mi quinta semana. Hoy oh, es mi sexta semana. Hoy oh, es mi séptima semana. y is me This is me, at six weeks. Revivir esto, cuando yo estaba bajando esta aplicación, yo creo que solo las mujeres que hemos pasado por pérdidas y por infertilidad saben el dolor tan grande que esto es. Pero cada semana yo veía que, que, este, que esta frutita se iba convirtiendo un poquitico más grande. Pasé de ser un, un, un, un pi, pasamos a un blueberry, de un blueberry éramos un, un raspberry, de un raspberry éramos una fresa yo veía que estaba funcionando, ¿no? Eh, Mi surrogada se estuvo haciendo también unas transfusiones que se llaman intralípidos y yo creo que esto fue una de las cosas que también ayudó, ¿no? Porque bueno, en verdad yo creo que ayudaron muchas cosas. El hecho de que a mí me falló tantas veces, obviamente era un signo de que mi cuerpo no le estaba fallando, ¿no? Y no estaba aceptando a este bebé. Y el hecho de que a ella en la primera, este bebé enseguida captó, o sea, yo, yo no me lo podía creer. Yo decía muchas veces me reprochaba a mí decía como que ¿por qué tu cuerpo mío no lo pudiste hacer no pero me guié en que sabes que dios tiene un camino para ti y este es mi camino y semana a semana este embrióncito fue creciendo mis amores pasamos nuestras 12 semanas a las 12 semanas te, ya te sacan de la clínica de fertilidad y ya tienes que empezar a ir a, con tu médico con el que va a llevar tu parto y era como que un step más Y yo decía, no puedo creer que ya estemos en este step O sea, esto es demasiado loco, ¿no? Y así fue creciendo, y así fue creciendo mi relación con la subrugada. Ella y yo nos testeamos todo el tiempo, o sea, ella se ha convertido en mi mejor amiga. Yo le cuento todo, ella me lo cuenta todo. Yo no le puse a ella sé de muchas personas que, que ponen como que tienes que vivir conmigo, tienes que llevar tal dieta, no puedes escuchar tal música, no puedes tener relaciones sexuales. Yo en verdad a ella no le puse Nada de restricción Yo le dije, yo quiero que tú tengas un embarazo feliz Porque si tú estás feliz, mi bebé va a estar feliz Y tú has tenido bebés anteriormente y están totalmente sanos Así que tú lo estás haciendo bien Lo único que sí le dije es que como yo no comía puerco Es que quizás que no comiera tanto puerco Y las dos nos reímos Pero de ahí en fuera no le puse ninguna No quise ser de estas mujeres como que controladoras, no Yo quería que ella viviera este embarazo feliz y, y ella sí lo fue viviendo junto conmigo, ella me enseñaba todo lo que comía, yo le puse para que fuera más fácil para ella eh, nos suscribimos a una cosa que se llama hello fresh y ellos todas las semanas te llevan una caja con comidas y estas comidas ella las podía elegir y ya estaban como que pre-ellas ¿no? venían ya cortaditas las cosas venía la receta, porque yo quería que fuera para ella esto algo simple ¿no? y a través de los meses eh, fue esto creciendo y creciendo y creciendo, cuando mi bebé tenía ya 24 semanas. Recibimos una, una llamada del doctor que la placenta estaba muy, muy bajita y que el bebé obviamente no iba a poder salir. Se llamaba una condición que se llama placenta previa, pero la bebé estaba bien, la surrogada estaba bien. Así que él nos dijo: Vamos a esperar un poquito. No tengo mucha fe de que la placenta suba porque ya en este punto ya, ya no sube. Eh, cuando ya teníamos. 27 semanas ella tuvo otra cita y todavía la placenta estaba baja. Entonces el doctor nos dijo como que sabes que ya esto va a tener que ser una cesárea porque la placenta no va a subir. No creo que vaya a subir, es muy poco probable de que suba. Pero mis amores, Dios es tan grande y tan bueno. Y a la semana después cuando ella fue a la cita La placenta milagrosamente había subido Así que ya no teníamos ese problema Porque estábamos muy nerviosos de que ella empezara a tener un sangrado O algo así Así que ni el mismo doctor se lo podía creer Y es una confirmación más de que Dios mío, Dios está ahí conmigo Él está llevando este embarazo junto conmigo Y este bebé va a estar bien, va a estar bien Le digo este bebé porque todavía no quiero decir el sexo No quiero que todavía delatarme mis amores Pero voy a ser mamá Finalmente voy a ser mamá, Puchi va a ser papá Y no de una cartera, no de mis perrijos que amo con la vida Pero finalmente voy a lograr este sueño Y ha sido a través de la ciencia, los médicos Y obviamente Dios que no se ha apartado de mí en ningún momento Que ha estado conmigo, que me ha llevado de la mano Que cada vez que yo le pedía yo le decía Por favor, ayúdame, dime si esto es lo correcto y esto ha sido como un testimonio de que este embarazo ha salido tan bien y todo ha salido como por libro Que yo digo, Dios mío, esto era lo que yo tenía que hacer y, y quizás esto es lo que tú querías que yo viviera Es muy difícil, mis amores, darle... A una persona desconocida totalmente a ti Lo más precioso, el tesoro más grande que tú tienes Porque mi tesoro más grande son esos embriones que yo tengo congelados Y que yo tenía congelados antes de que se los transfirieran a mi subrogada Y yo he sentido tanta paz El otro día mi mamá vino a, la, a mi cuarto y me abrazó y me dijo Yo estoy tan orgullosa de ti Ustedes muchos saben que yo sufro de ansiedad, de ataques de pánico y me pongo triste Y yo con todo este proceso he sentido tanta paz Como que literal, yo he sentido que Dios me ha dicho Todo va a estar bien y yo he estado... Tan tranquila, mis amores, tan tranquila Todo el mundo pensó que yo iba a ser súper Controladora, que yo iba a estar arriba De la muchacha todo el tiempo, que yo no la iba A dejar vivir para nada Yo he estado como en La La Land Viviéndome mi sueño, Viviéndome este proceso Poco a poco, que no es nada fácil Porque eh, cada vez que ella me dice Que va a salir, yo decía Bueno, pero va a salir en el carro y si pasa algo Me ponía nerviosa, pero después Algo en mí se daba una calmada, así como, todo va a estar bien Deja, deja fluir todo Deja fluir todo Y ahora mismo me puedo sentar aquí Fuerte y decirles que Ha sido un proceso largo, muy largo Que si de haber sabido Lo hubiera empezado obviamente antes Pero uno siempre tiene la esperanza ¿no? De que uno va a poder llevar su propio embarazo De que uno va a poder hacer todas estas cosas Lindas para, para vivirlas ¿no? Como mujer ¿Y Entonces ¡Tarán! Tú sabes cómo te vamos a maquillar ahora. Aprovecha estos nueve meses, que estos van a ser tus nueve meses de éxito total. Aquí nadie te va a decir que no a nada. Así que aprovecha y desquítate ahí. Ay, esto muy contento. El abuelo se todo. ¡Feliz! <risa> Un beso, ¿veis? Te amo. Te amo mucho, mi vida. Igual, linda! linda. Y yo no descarto que en un futuro quizás mi cuerpo diga ¿Sabes qué? Este es el momento Ahora mismo estoy muy feliz y me siento fuerte para poder compartir esta noticia con ustedes Que ya estoy que exploto de la felicidad de verdad, eh, al principio yo no quería como que, que creérmelo y quería como que protegerme un poco Pero hay tantas personas allá afuera que quizás necesiten escuchar este mensaje de, de apoyo De que sí se puede, de que hay opciones mis amores Y aquí estoy yo, por favor déjenme todas, todas las preguntas que ustedes tengan Todas, aquí abajo, yo voy a responderle todo si me tienen que escribir a mi Instagram privado, escríbanme a mi Instagram privado En lo que yo pueda ayudarle si tú estás pasando una situación como la mía Aquí estoy yo Así que nada, ahora mismo estamos a la espera de que llegue nuestro baby pee Y ya les estaré contando qué tal Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video Por estar conmigo, por estar conmigo todos estos años Por haber pasado conmigo las buenas, las malas, las maduras, las verdes y, y todo yo, yo nunca pensé que iba a poder hacer este video y decirle que en fin iba a tener un bebé y que al fin se me iba a cumplir ese sueño Y que, y que tanta gente Que me ha escrito tantas cosas bonitas Y yo como que quiero decirles Que ya este sueño se está cumpliendo Los quiero Los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado